Cuando veas que un líder ha caído, cuando veas que ha cometido un error, cuando veas que ha fallado, que ha tropezado, no lo critiques, más bien levántalo. Los líderes se dan la mano, no se dan la espalda. Cuando el águila imperial ve que un águila ha caído, el águila imperial va en su auxilio y con sus enormes garras, como sea, lo levanta y lo ayuda a que nuevamente vuele. Esa es la visión del águila, levantar al líder caído. Porque el águila entiende que no hay competencia, sino unidad. El dolor del hermano que está abajo es mi dolor, y si tengo la bendición de estar bien, lo ayudo. No seamos de los que critican, sino de los que levantan. Ese líder que requiere de tu apoyo puede ser tu pareja, tu esposo o tu esposa. En lugar de hacerlo leña y restregar sus errores, ayúdale a que mejore, a que se supere. Y ya las propias escrituras dicen... Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dejemos de envenenarnos entre nosotros mismos. Dejemos atrás las envidias, los rencores, las competencias insanas. El que está a tu costado no es tu competencia. El éxito es como el sol, sale para todos. Por eso es que cuando el ganador ve a otro ganador, se inspira y dice, si él pudo, yo también puedo. En cambio, el perdedor ve al ganador y siente envidia. Él dice, si yo no gano, nadie gana. Esta actitud de centrarnos en lo negativo y hundir al líder se ve mucho, incluso entre los padres de familia. Muchos papás tienen la actitud equivocada hacia sus hijos. Cuando sus hijos cometen algún error, los padres quieren corregirlos y entonces empiezan a comparar a sus hijos. Yo a tu edad no hacía eso. Mira a fulanito, él es más tranquilo. Ellos corrigen humillando, bajando la autoestima, haciéndote sentir menos. Su hijo sacó malas notas en matemática y allí están ellos diciendo Eres un bueno para nada. Esa actitud es la actitud equivocada. Porque los líderes corrigen fortaleciendo. Levantan a la persona, no la hunden. Recuerda siempre, no hacer leña del árbol caído. No aprovechar que las personas están abajo para hundirlas más. Sino que al contrario, hay que mostrar empatía y levantar al caído. Tenemos que ser personas que nutren, que suman, que multiplican y, sobre todo, que se animen. Soy Rosario Núñez del Castillo y te invito a ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. Somos Mundo de Millonarios, siempre imparables. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio,